y es que mujer quería irse con cocaína. Ay. Señores, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, D.C.D., con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeropuertuaria y bajo la coordinación del Ministerio Público, arrestaron a una mujer dominico estadounidense que trató de sacar del país más de 3 kilos de cocaína por el Aeropuerto Internacional de las Américas. La mujer de 60 años, 60 años la mujer fue detenida por agentes antinarcóticos y miembros de las agencias de inteligencia de destacados en la terminal, en el área de chequeo, antes de abordar un vuelo con destino a la ciudad de New York. Para iniciarse una inspección corporal y en presencia del Ministerio Público, se descubrió que la dominicano, dominico estadounidense llevaba puesta una faja color marrón, tipo chaleco, donde se ocuparon tres láminas, posiblemente cocaína, con un peso criminal de 3.3 kilogramos. La imputada fue <coughs> entregada a miembros del Ministerio Público de la jurisdicción competente para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Señores, ¿está el video ahí? <coughs> Vamos a ver el video, por favor. Muy bueno, otro, ¿no? Vamos. Señores, ahí... Usted también, una señora de 60 años. ¿Eh? Cuando viene a ver, no es la primera vez. No, no, pero esa edad, tiene que esa mujer no, tiene que, que ponerse en su lugar. No es fácil, señores. Recordemos el suceso que le pasó a, a, a, a la compañera Marta Reddy, ese artista también, que la atraparon. con eso allá en el aeropuerto y ligó su par de años. Un error lo comete cualquiera, pero... Sí, pero eso, mire, mírenme. A esa edad, yo pienso que no fue la primera vez que la doña hizo eso. ¿Eh? Sí, pero la consecuencia, señora. No, la consecu hay que tener un valor. Fuerte. Hay que tener un valor, hay que estar dispuesto a todo. Eso igual que hice Puyola Los medios a mí me matan yo con eso arriba. Sí, En lo buenas. Hello. Hello, ¿y Margarita? ¿Está por ahí? ¿Quién? Margarita. Ella salió. Salió, ella. Eh, dile que no, perdón, que aquí está Leonel, eh, no Margarita. Dios mío, está... <risa> sí. Saludos, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Esto, esto es un relajo. Bien, bien, bien, bien. Esto es un relajo. Y esto es relajo. No, eh, tú sabes, eso es el, el, el procurador llamando y que está Maga, está hablando y Ah, pues fue por Margarita cedeño que preguntó Ah, 809-725-0505, pregunte por lionel ahora <risa> ya que o, por Omar, por o por Omar, o por Omar O por Marcito Fernández, Fernández. Omarcito, Omarcito Fernández. El, el niño Pues bien, señores, yo pienso que esta dama Yo creo que no fue la primera vez para mí, no sé tú, la, la opinión tuya No, esa mujer está acostumbrada a eso o Esa señora está acostumbrada a seguir sí, eso. Sí, sí, porque 60 años con, con esos dos kilitos. No, una gente ya de 60 años está sentada en su casa tranquilo. Sí, de que, de que, que le <risa> con mira, cuarto sin cuarto. Con cuarto sin cuarto. Usted ya. viene de que hablarle de, de, de droga y de vaina. Bueno, que mira, muchacho, sí, te mando un chancletazo atrás. Está, ya tiene años haciendo eso. Claro, o es sea, una, una sicaria. Sí. una sicaria. como usted? dicen. Sí. sí. Claro, claro, Villalona. Llegó Villalona a las cinco y media. ¿Qué pasó? No, oye, está no, no, no. Lo que yo pienso, es porque es que una señora así debe tener tiempo en eso y la tiran para adelante ahora. Porque en, en el aeropuerto hasta perros hay que huelen eso, eh. Exactamente. Claro. Es, es que, oye, bien, o sea, yo no sé cómo las personas se prestan para tal situación. Porque... No, por lo cuarto, hermano. Sí, pero eh, Néstor, por Dios, canina, tecnología, seguridad, un personal ahí, ¿tú me entiendes? 24-7, detector. O sea, ¿qué pasa? La gente como que normaliza la cosa antes de hacerla, eh. Claro. Y, no, no o no, sea, no, que... ok, pon tú que salga de aquí. Pero, ¿crees tú que va a entrar a Estados Unidos? ¿No va a entrar? Yo o sea, creo pues, que esa, esa no es la primera vez de la doña, ¿no? Exactamente. C creo que ha repetido varias sí. veces esto. Tenemos una llamadita ahí. Creo que está llamando a Leonel Fernández. Vamos a ver, cójala a Néstor. Hello, buena. Hello, buena. Ah, hello. Sí. Ajá. Sí, pero la verdad es una cosa. Que a esta altura de juego una persona ya de esa edad no le luce. No le luce. Ni joven que fuera tampoco, porque eso es un peligro. Saben que hay perros perro que echan todo eso. Y el tío es que se coge que en eso, ¿eh? Sí. Uy, y yo no me explico, porque quizás por ganar ese dos pesos pierden y sí. hasta la vida. Sí, sí. Y, y eso es muy notable lo que ella carga, que no me dedique por adentro ni nada. Porque esa, eso va por adentro, pienso yo, esa faja. Es lo buena Sí, buena. ¿Cómo están, muchachos? ¿Esa manada? Eh, esa manada activo. No diciendo esa esa señora se la tiran adelante La eh, tiran adelante Porque de lejos se ve, de lejos se ven el pulso. Sí, puede ser sí que la hayan tirado para adelante también, aunque no creo porque es que es muy difícil ya usted cruzar por un aeropuerto. Sí, pero yo, eh, ellos, sabes que eso siempre hay. Un equipito que la está esperando ahí adentro y sabe quién es. Para mí, como dice el caballero, un saludo a mi gente de Samaná, la tiran para adelante. Ahí va la mujer. Con eso. Con eso, ahí agárrenla. Porque no se le ve ni la cara tampoco. Ella no ella, que no le pueden mostrar la cara. No, yo no entiendo. Una señora mayor ya, yo no entiendo cuál es el relajo. Pues entonces eso implica No, lo, lo, lo, lo hicieron por respeto a la, a la seguridad y a la integridad de la señora sí pero se protegió ser protegido ya por la edad que ¿no? tiene claro. entonces las autoridades decidieron ella, ella está como muy tranquila y, y esa mujer te impuesta a eso. pero mira ella es delgada y se puso gordísima con la droga eh oh my god <risa> <risa> esto es increíble no, pero, señores pero vamos, mira que, vamos. Que, que... digo tres kilos y pico eh tres kilos y pico pero mira que entonces eso significa que en el en la, o sea en el aeropuerto internacional de las américas josé francisco peña gómez hay un meneo raro porque si eso es que la tiraron adelante al, ahora, ¿verdad? Y que eso ya era... Hablado. Sí, que eso era habitual de ella pasar por ahí. O sea, que hay, lo de lo que pasó ahora en estos días de el sabotaje, ¿verdad? Eso es nada comparado con esos. Bueno. Porque si eso lo, lo, lo hacen siempre, mira. Hay problemas. Rebus, hay... Señores, vámonos a una pausa y retornamos con más informaciones.